Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de ShowTube Y hoy tenemos una replay que nos envía el señor Flores Coronel de la Nando Army eh, Así que nada, vamos a estar analizándola, reaccionando a ella Criticándola si hay que criticarla o felicitándolo si hay que felicitarlo eh, Así que bueno, nada, es una partida con el Lowe, este tanque Premium de Tier 8 Está muy bien, digamos, me parece un buen vehículo eh, un buen tanque premium, podríamos decirlo así, ¿no? Y, eh, bueno, eso. Tiene muy buenos valores de penetración, que también es bastante importante. Es importante saberlo, por lo menos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es una partida de tier 8 y tier eh, 9. Bien, acá estamos en acantilado. Un mapa que no le viene mal a este vehículo, porque... Eh, Digamos, tiene excelentes valores de lo que tiene que ver con depresión de cañón. Menos 10 grados. Lo estoy diciendo de memoria porque lo tengo al tanque y me gusta. Y, eh, si no mal recuerdo, tiene unos... Si se hubiese frenado, ya hubiese tirado su primer tirito. Pero a veces tampoco es del todo conveniente. Pensando que... Tenés una arti Yeah, una M53. Y si te detecta... Eh, esos pollos, y además te suben de ahí y te pegan del culete así que yo no te recomendaría hacer tantos así porque no, digamos hay muy pocas chances de que pegues el tiro en movimiento a esa distancia en principio y segundo que eh, tenés muchas chances de que te detecten y más en un mapa tan chiquito decir que no tenías el burrasquito asomado o algo por ahí si no se te detectaban te ibas a comer el primer tiro de la arty o de algún otro individuo que ande por ahí seguramente bueno, seguimos avanzando con el low, está muy bien. Eh, el señor Flores, sí, avanzando. Eh, va a tener que tener cuidado por el tema de la Arty. espero que no se centre mucho en él. Es una buena posición a la que va, por la cual... Eh, por el hecho de que tiene buena depresión y va a poder as asomar torreta. No es tan fácil que un tier 8 lo penetre en la torreta. Sí, en el chasis, obviamente. Vemos que está yendo con AP el Ludes que pasa de lateral. Decide comerse un tiro. Uno de los grandes defectos que tiene... Arriba, eso. Eh, que tiene el low es obviamente la panza. La parte frontal del vehículo es hiper. La pancita de abajo es muy muy blanda. Estándar B, mal utilizado, no tenía nada que hacer ahí y no te convenía, bro. Bueno, ahí está. ¿Ves lo que yo les decía? El logo es un tanque tan lento que te se... las artes se centran en vos. Eso es una de las cosas más complicadas del tanque. O sea, para utilizarlo en el tanque no es difícil. Lo que sí es difícil, lidiar con las artillerías. Incluso en situaciones en las cuales... Tenés un lugar amplio para, para moverte. Enfrentarte a un burrasque no te digo que es la muerte, pero es muy complicado porque es un tanque muy, muy lento. ¿Ves? Otra vez. Mirá, no vi la replay y se los canté antes de que empiece. Es, es un lugar muy bueno, salvo que tenés un arty. Y encima la arty se centra en él. Es un problemón ese, ¿eh? Y sí que por el momento recién le sacó unos 170 y 160, unos 330. El burrasque está remolestando ahí. Hiper molesto. Está perfecto, lo que hace el burrasque está muy bien. Eso te tuviste que rebotó. Está tirando como munición estándar el burrasquillo. Ahí debe estar recargando. Debe tener unos eh, 20 segundos más o menos de recarga, algo así. Y ahora en la nada te va a caer el tiro de la Arti Mira, Tómate un segundo más, tranquilo. Si tenías lo tenías en verde en el, en el frontal. A ver, mira, mira. a ver si lo puede traquear. Queda con 20 de vida, mira eh, Yo ahí hubiese tratado. Tratado, ¿no? A veces si puede que pase, puede que no. De track. En track con daño, si es posible. Es complicado, es difícil en esa posición porque no lo tenés tan de lateral. 2.92, mala suerte, un low roll hermoso. Eh, digo low roll en realidad porque saca 3.20, o sea, podría sacar tranquilamente unos 3.70, ponele. 3.30, 3.20, por ahí andará la cosa, más o menos. Bueno, ahí muere el burrasquillo que lo estaba molestando. Abajo, abajo en la abajo. Ahí mala suerte, bro. Tendría que ir como unos. 1.800 de daño más o menos. Ahí va. 339. Perfecto. Está bien. 1.445 de daño. 443 de daño asistido. O sea que ya unos 1.700 más o menos. 1.800 de combinado. Menos mal que la Arti dejó de fijarse en nuestro amigo Coronel. Porque... Está, está con el IS-3 ahora ayudando al Ojo y al Conqueror. Ahí sale el ojo. Yo hubiese tenido un poquito de paciencia y me hubiese quedado atrás de los arbustos. Esperando que salga el ojo. Ojo con el ojo. Tira la cima y igual le por todos lados. Pensar que el ojo en su momento era un tanque duro, lento, pero muy resistente. Y hoy en día... Bueno, igualmente lo está jugando, no, no lo está jugando del todo bien Digamos, el ojo está saliendo un poco de, de lateral eh, Exponiendo las, las tetitas delanteras Al ahí va. Qué mala suerte tiene 2.136 de daño, 443 Unos 2.500 de combinado Ay, se muere ahí el compa del IS3 Y esto, medio que este compa ya está muerto Aunque está ahí re tranquilo 2509 Es que el arte ahora te va a caer ¿Qué hace el conquero ¿Estás está de lateral? Qué buena suerte que tenés Querido Flores, se te pone el conquero de lateral Sabiendo que estás vos ahí, o sea ¿Eh? Qué raro, ¿no? La verdad es que no sé qué hizo ese Conqueror Se lo farmeó completo, está perfecto, lo felicito Pero no sé qué hizo ese Conqueror O sea, todas las bondades que tiene ese tanque las, las tiró a la basura Las tiró a la basura en el sentido De que no, no, no, no se juega así Un tanque de ese, de ese estilo, bro Para nada, o sea, justamente lo que no tenés que hacer Es mostrar el chasis Y tenés... el T-44 Está tirando allá, de arriba de la colina Muy buena muy buena ahí, 3432 eh, Está el T-44 Lo tenés arriba donde se pone el Scorpion Ahí en K-5, K-4 Más o menos Qué pesadilla Bien Listo, anda por ese T-44, bro Ah, quédale mil Que no sabéis dónde está No sabéis dónde está Uff 3.758 3.758 1.000 de daño bloqueado Fíjense que el vehículo O sea, el blindaje del Del Lowe funciona Si lo sabes usar bien Funciona Está ahí arriba Está ahí, clavado que está ahí El tema es dónde está el Emil Eso es lo que me da un poquito de miedo Porque Si el Emil Te, te ve antes que vos lo veas Te vacía el cargador Ahí está, Qué mala suerte, boludo. Esos golpes críticos no existen. Ahí lo tenés. Tranquilo, tranquilo. Está... Te cubre la casa, tranquilo. Seguí con el T-44, bro. Ahí va. Menos mal que el T-44 haciendo eso, ¿no? 404, acá. Asomate tranquilo. Igual si no se lo comen. 4086, muy bueno. Ahí va, todo tuyo. Perfecto, listo. Muy mal jugado ese T-44. 4 kills lleva a nuestro amigo Flores Coronel Que ahora va a ver si puede hacerse la Arti. El T54 está ahí arriba buitreando A ver si puede pegarle el tiro a él mientras lo Nuestro amigo Flores 4464 1390 de bloqueo 443, o sea un daño combinado De unos 4800 para un lowe La verdad me saco el sombrero Muy bien, también hay que decirlo que El Conqueror ese Raro Muy raro cómo se manejó Tal vez tendría lag o no sé o algo así, supongo No lo sé Pero, bueno, eso Vamos a ver eh, cómo termina esta partida les, Ya les voy diciendo, chicos, les voy informando Que esta partida la saqué del Discord De mi Discord, en la parte de... Hay una sala que se llama Replays Ahora voy a estar subiendo otra, ya la grabo ahora mismo eh, Es la de un chico también Que me pasó la de unice 7 Así que queremos, la quiero ver Así que voy a empezar a subir también Replays de, de ustedes, así que la pueden dejar tranquilamente ahí Igual ténganme paciencia porque Hay varias tomada Muy bien a esa, esa Arti la M53 muy, muy bien, así que bueno amigos Hasta acá la, la victoria de hoy De nuestro amigo Flores Coronel Con su lowe Unos excelente, la verdad que 1390 de daño bloqueado Está muy bien 4364, 443 son 4.700 4807 Más o menos por ahí andará 4 kills en una partida tier 9 y 8 Está, está bien, la verdad que eh, Ya te digo Lo que les dije recién, justo tenías El, el, el congre ahí de costado y bueno Lo aprovechó bien, pero pero Está, está muy bien, ¿eh? está perfecto está, Estuvo bien jugada, se la bancó Se bancó que la Arti lo esté castigando permanentemente Pero ojo que la Arti tampoco Jugó, o sea, se dieron un par de cositas Que le hicieron que salga bien la partida Pero si sí Sarti le pegaba De a 400, o de a 300, o de a 600 y te perdía fuego, te digo que la partida puede haber resultado muy eh, negativa. O sea, tuvo un poco de suerte de que la Arti siempre le iba pegando a 170, a 140, 160 y pico, 179. Zafaste, ¿eh? porque dos tiritos de esa Arti que te peguen 500 te dejan con 650, o sea, como un tier 6 más o menos. Así que, o, o menos. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando ves un Arty y cuando se centra en vos. Trata de que se olviden de vos, trata de quedarte un segundo ahí, que dispare a otro. Cuando ves que dispara a otro, ahí salís y aprovechás porque sabés que tenés unos 30, 40 y hasta 50 segundos de recarga, más o menos. En lo cual vos podés llegar a, a, a pegar cuatro tiros, ponele, o tres tiros o cinco tiros, lo que sea. Pero hay que tener mucho ojito con eso. Pero... <coughs> Ojo, ojo que es una buena posición a la que fue, porque puedes asomar torreta y si salís un poquito cruzado, puedes eh, llegar a, a tener una muy buena depresión. Pensá que el Lowe tiene una excelente depresión, así que ese punto del mapa es muy, muy bueno. Eh, pero tenés que tener cuidado con los que se posicionan en eh, lo que sería, como decíamos recién, K4, K5, el T44. El tema es que si ese T44 era un Scorpion, en vez de sacarte 211, 190, 129 por tiro, te pega de. Ahí. 500, de a 400 Así que, por eso te digo Fue una excelente partida No hay nada que decir, muy buena por todo, Mirá los agujeros que le hicieron eh, Por todos lados, pero también hay que decir lo otro Que también tuvo un poquito un poquito de suerte Así que bueno amigos, ya saben, replays en mi Discord. Si no tienen mi Discord, pueden dejar abajo, está en la descripción. Pueden eh, meterse ahí directamente. Así que dejan su replay ahí. Me dejan si quieren la, ¿cómo se llama? la imagen de los resultados, la captura de pantalla de los resultados. Así la vamos, en este caso no me la, no la dejó. Así que bueno, simplemente subo la replay y eso es todo. Muchas gracias, cuídense y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.